Quédese decir hasta el final del video porque si usted quiere que esto sea suyo, ya va a ver. ¡Chagan! ¡Me Hola, weón, buena, weón. ¡Hola! ¿Cómo están nuevamente? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Sebastián, vivo acá en Corea del Sur y el día de hoy voy a hacer algo que me han pedido mucho que haga porque el otro día subí una historia a mi Instagram, aquí se los dejo en alguna parte para que me vayan a seguir en mi Instagram donde estoy subiendo la mayor parte de las cosas que hago. en mi vida acá en Corea. Subí una foto de que finalmente me llegaron mis productos del de merch oficial de el, la gira Map of the Soul de BTS y eh, me llegó a la casa. Y me pidieron que hiciera un unboxing. Así que aquí lo voy a hacer. Acá está la caja. Si se pueden fijar, directamente traída desde Weebly. Aunque ahora se llama Weaver's Shop. No sé por qué la caja sigue diciendo Weebly, pero eh, no importa. Vamos a proceder a abrir las cosas y a ver todas las cositas que me llegaron. Este video, por supuesto, no es patrocinado. Hashtag you wish Como buen fan, me compro mi merch junto besito a besito para comprarme mi merch. Así que eso vamos a proceder a abrir ahora. Antes de comenzar el video, quiero decir que acá abajo hay un nuevo botón disponible que se llama unirse y ustedes se unen como al canal para ser miembros del de canal y me pueden ayudar con eso, genial, si no está bien también lo más importante es que lo pasemos bien así que solamente si es que se pueden unir al canal como miembros acá abajo en el botón unirse, pueden acceder a un montón de beneficios, por ejemplo vamos a abrir un chat en Talk. entonces vamos a poder tatear y les voy a poder mandar como contenido de las cosas que hago acá en Corea que a veces no muchas veces subo siempre lo que hago, así que podríamos hacer también videollamadas o cosas muy entretenidas y también voy a subir algunos vídeos especiales para todos aquellos que sean miembros del canal así que let's dive into the video veamos eh, qué es esto de acá me llegaron dos cajas eh, la primera caja voy a tratar de reaccionar así como reaccionando al merch primer producto que hay en esta caja PRIMER PRODUCTO DEL merch EL PRIMER PRODUCTO DEL merch ES UN ESLOGAN Este es un eslogan El eslogan básicamente son como esta toallita que uno la abre así como para tenerla como como símbolo de apoyo pero también son toallas que obviamente sirven para secarte el sudor o para cuando tú vas a los conciertos y como que lo das todo Entonces, Tiene como patrones que dicen tour tour tour ahí en la parte y si se fijan por el lado inverso es el logo oficial del tour. Viene ahí con su etiqueta eh, original de originalidad supongo, eh, originalidad de China, pero original fin y cabo. Todas estas cosas que yo estoy haciendo unboxing eran eh, cositas que están disponibles o que estuvieron disponibles, pero la gran mayoría está disponible aún para varios que están jugando, en la tienda oficial Weavers Shop. Lamentablemente por esta cosa que está pasando últimamente hay muchos países que están bloqueados para envíos, bloqueados. Como diría la Claudikis, Pero tengan paciencia porque yo creo que apenas se mejore un poco esta situación Puede que ya co puedan comenzar a pedir su merchandising para que se lo envíen a sus países Segundo producto del día de hoy Segundo producto Segundo producto es una t-shirt Ahí está la colega la polera del concierto, pero acá dice eh, Seúl porque es como la polera personalizada para eh, el concierto de Seúl propiamente tal. Acá hay otro producto, este es un keyring, como un, un llaverito. ahí está, se pueden ver así es el envase por atrás si se fijan viene como con la cara de Jimin en esa como medallita pequeña y trae como este pequeño strap, trae como el cosito del tour que dice ahí que es como de goma eh, está muy genial miren lo que tenemos acá wow. tenemos un image picket un fan fan como le quieran decir de Jimin, eh, la característica de este image picket tiene con un llaverito que es algo súper novedoso para los pickets porque los pickets generalmente no venían con eso antes eso no existía pero ahora lo están haciendo así primera vez en la vida me estoy dando cuenta de que acá abajo no viene sticker le voy a hacer la comparación después cuando abro la segunda caja y ahí van a entender por qué ahora vamos con la segunda caja que la vamos a proceder a abrir ahora se supone que es el imagen pique de Jungkook ahora vamos a proceder a ver la foto así como opcionando a la foto de Jungkook en el picket image <risa> Wow. Creo que es la primera vez, si no me equivoco Y tiene una foto en el pique como un poco así Que su cara no está como eh, recta Sino que está como un poco como de perfil wow, Se ve muy guapo wow. Mira, hay cosas que ya estoy viendo que son bastante diferentes Y que sabí, te voy a decir honestamente Pero me está gustando mucho el diseño en sí de las cosas Porque generalmente, primero que todo, lo que les dije eh, anteriormente Acá los anteriores piques traen una, traen una foto acá Y se las voy a comparar rápidamente si se fijan todos los otros piques traían como estos como logos abajo que eran marcaban como épocas, como eras en el fondo Ya viéndolo así de una, me doy cuenta que no lo tiene este acá Abraham. Para que lo pongamos junto a sus hermanos piques Ah, ¡Qué lindo! Finalmente voy a poder ser el otaku más otaku del mundo eh, en un concepto de vídeo soy muy feliz por... Ahí está Ahí tenemos nuestro piquet Con su llavero Obviamente no trae el sticker Porque el, el sticker es para Tiene un hoyo acá O el orificio Obviamente si tuviese un sticker No se pudiese pasar el orificio por ahí Pero aún así me hubiese gustado Que hubiese tenido como un pequeño sticker Y quizás aún así A través del sticker uno pudiese Pasar como entre comillas Esta es su llaverito eh, Ahí tenemos el llavero Se lo voy a mostrar más de cerca Es como un llavero de acrílico Muy bonito en realidad Es muy, muy bonito Me gusta mucho Este fue el último que salió antes de este, este es del Speak Yourself Final, si los comparamos los dos Son iguales, a ver, el tamaño es el mismo Pero ¿sabes lo que cambia? ¿Sabes lo que cambia? Ya caché lo que cambia, parece que habrán cambiado la fábrica No sé, pero como que esta cosita de plástico Es diferente, y aquí dice una cosa como Made in Korea, y este eh, no lo dice En ninguna parte, y los otros tampoco lo dicen Así que esa es la novedad de este, que dice acá abajo Una cosita como Made in Korea, y eh, No tiene sticker, cachan que ahora que estoy editando el video Me estoy riendo demasiado como Weón, supera el sticker supéralo, por favor, Súperalo. Pero ya sabemos que ese estilo lo podemos subir con este bonito acrílico que viene acá. Yas. Este va a ser un momento muy jazz yes para nosotros. Muy jazz, yes, muy jazz. Yes. Momento jazz. Yes. ¿Por qué? Porque es momento de foto photocard. Las photocards, para los que no sepan lo que son, los photocards son como tarjetitas coleccionables. Donde en cada concierto existen, si no me equivoco, ocho por cada miembro. 6 o 8 photocards por cada miembro. Entonces, tú vas coleccionando la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En RM, en John Cook, en Jimmy, en etcétera. Dentro de un paquete de photocards. Vienen 8 photocards, vienen 7 miembros y viene una grupal Y esa grupal generalmente la dividen en dos miembros, en tres y en dos Así que ahora vamos a ver qué número nos sale en cada una de las photocards y en cada uno de los miembros Uuuuuuuuuuuu well, Namjoon es como, wean, well, se ve pero fantástico con ese color de pelo, lo debo decirlo <risa> ¡Miren! ¡Socida! Weón, bueno, que se ve genial ¡Wow! Ya veo aquí que por ejemplo si se dan vuelta y dice j -Hope. Entonces venían los dos juntos. Grande el sope, dios del universo. Lo cojo bien realmente el dios del universo. Bueno, qué elegancia, la de Francia, Jimmy, por favor. Acá tenemos la de Weon que se ve guapo? Brun reaccionando a la foto carmillón cuca así como. ¡Wow! <risa> <risa> <risa> Me da risa porque todas las photocards son como todos los miembros, así como super. ¡Wow! Así como, como poses muy así, como geniales, ¿cachai? Así como super ultra models. Y después llega Jungkook modo Nekochan. <risa> Supongo que debe ser porque cada uno debe tener como una foto versión, como kawaii entre comillas, dentro del. <risa> ¡Hola, oh, weón! ¡Buena, weón! Dentro de todos los sets que me tocó la de Jungkook Y la de que es la número 6. ¡Uh! Creo que primera vez que veo una Photocard con cuatro miembros. Esta es la. Si ustedes creían que solamente compré un pack de photocards no Estos packs de photocards cuestan... Son baratos, cuestan como... mil won Como 8 dólares Siento que es súper buena compra porque puedes tener como un recuerdo de cada miembro del concierto Yo le agradezco a la vida cuando eh, nos aparece eh, Namjoon Neko Kawaii porque Ahí tenemos a Softin Demasiado guapo Jungi se ve muy, eh, como lo podría decir, así como killer Así como, eh, hola Nuevamente el dios del universo haciéndose cargo de, eh, eh, de todo O sea, por favor Acá tenemos a Jimin Aquí tenemos a B, Buen, la foto de B es muy linda, web Esta es la número 4 de Jungkook y la grupal que no salió, no salió Taehyun, Jin y Jimin que son los tres que no aparecen en la primera que les mostré entonces los grupos son divididos con tres miembros por una parte y cuatro miembros en la otra parte ahí atrás hay un número, no sé si se fijan si no les voy a hacer el zoom con el, la edición lo dice cuatro de 8 en este caso Photocars, cuando las intercambias con otras personas la intercambias por número. si te fijas son 8 photocards por 7 miembros más las 8 grupales hagan la suma porque por supuesto mi mente no funciona para ello ahora viene otra cosa que a mí me encanta me encanta comprar y es como es un más, es un como que yo tengo que hacerlo cada vez que compro Merch de y es shopping bag las shopping bags son las bolsitas ecológicas estas de acá, donde tú puedes comprar ir al supermercado, ir a cualquier parte y loco, estas, estas shopping bags valen 5 mil won, valen 5 dólares o sea, son más baratas que en Latinoamérica. Es la original, es la del tour. Entonces, por ejemplo, si tú estás modo hashtag pobreza como yo, quieres salvar un poco de dinero, salvar, save money, pero salvar, ya se entiende. Puedes comprarte esta bolsa que es muy barata y es muy bonita. Entonces, mira, les voy a mostrar. Ustedes se ponen. Se la bolsa aquí, por ejemplo tutun, tutun, tutun. Y aquí le pueden agregar un mono, no sé, ponte todo aquí El primer mono que encontré Le podemos poner el mono acá Y si te fijas, ya tienes solamente por 5 dólares Un bolsito muy bonito para poder ir a comprar a su mercado Entonces tú vas así como obviamente todo brandeado, todo enmercheado Es bueno que una compra demasiado útil, demasiado buena Y además estás ayudando al medio ambiente Porque se supone que estas bolsas son para usarlas Para que evites comprar y usar plástico cuando vas al, al mercadeo es muy buena comprar, se la recomiendo que la hagan y que la usen Porque hay mucha gente que no usa su merch, que lo compra y lo tiene ahí guardado Entonces, si tú lo ves así como muy muy muy estrictamente Estás como comprando cosas y no la estás usando, tienes que usarla A mí me gusta usar mi merch, es muy importante siempre usar su merch ¿Y por qué he comprado dos? Bueno, quédense al final del video porque ahí ustedes los va a saber ¿Por qué he comprado dos bolsas? Una para mí y la otra para quienes Quédense hasta el final del video porque si usted quiere que esto sea suyo, ya va a ver Si ustedes siguen mi canal hace mucho tiempo, ustedes podrán ver que yo soy muy fan De eh, comprarme los Hoodies o polerones o chamarras O no sé cómo le dirán en sus su países De estas cosas, po, de estos Polerones, de estas cosas así Aquí me compré el polerón del tour es que me encanta porque mira Dice ahí atrás tour, viene con el logo de es ahí impreso y por delante es así, viene también con el logo ahí. Si se fijan, viene con la parte donde se amarra el polerón. Viene con pequeño diseño en la. No sé cómo llamarle cordón. Me encanta. Eso fue lo que más me gustó y fue lo que hizo entre comillas que me lo quisieron comprar. Ahora me lo voy a probar y voy a ver cómo me queda. Y espero que me quede bien. Porque si no, eh, hola, es eh, time to comer lechuga. Vamos a probarme mi polerón. A ver cómo me queda. Ojalá me quede bien. Si no, es time to lechuga, como les digo. Tiene que verse así por atrás No sé si se verá, honestamente, pero espero que sí Me gusta caleta, de hecho A ver, pongámonos acá en la cámara No me había fijado en este detalle Tiene un detalle aquí que dice Map of the Soul Oye, está, está bacano, está muy genial. Como les dije en el video, les quiero dar un pequeño regalo. Así que les voy a estar regalando una de estas bolsas para que ustedes puedan meter sus cositas para ir al supermercado, para que puedan ir lo, al colegio, para que puedan ir a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que todos los países de Latinoamérica pueden participar. Lo que tienen que hacer básicamente es ir a mi Instagram, seguirme en Instagram y devolverse a mi canal de YouTube y eh, estar seguro de que tienen la campana activada y tener el botón de suscribirse. Eh, como estar suscrito, por supuesto, a mi canal porque les voy a pedir que me manden un pantallazo para yo poder corroborar de que eso es verdad y acá abajo en los comentarios solamente les voy a pedir me ponen de qué país son, cuál es su nombre, su usuario de instagram para poder comunicarme con usted caso que usted gane todas las personas que han participado en mis concursos tanto la chica del CD como de la libreta eh, me contacté con ellas pero no puedo hacer el envío aún porque están bloqueados muchos países para poder hacer el envío tengan un poco de paciencia pero les voy a hacer llegar estas cosas apenas estén eh... Cómo se llama, activadas las, eh, los envíos a otro país recuerden acá abajo que pueden ser miembros del canal solamente si pueden, si no pueden hacerlo también está súper súper bien muchas gracias como siempre les digo por ver mis videos, por acompañarme también por dejarme bonitos comentarios espero que estén muy bien estos días que lo estén pasando súper súper bien y también tengan la posibilidad de poder participar en este concurso que ustedes ya saben siempre le estoy tratando de dar aunque quizás no son muchas cosas pero siempre me gusta poder en lo posible compartirle las cosas que me puedan llegar o puedo llegar a ti. Nos vemos en un próximo video. Muy bien, nos vemos.